Viene otro, viene otro por ahí. Lo maté, lo maté el de arriba. Falta uno, falta uno, falta uno. Lo van a volver a revivir. Arriba, están arriba. Arriba de dónde? En toda la corona de la, de la, de la, de la torre atrás otro atrás otro atrás otro atrás otro atrás atrás atrás atrás atrás atrás atrás atrás atrás atrás atrás está atrás está atrás atrás atrás Andrés, andrés, andrés, andrés. Road, <laughs> acá está acá está por acá por acá por acá okay yeah. yeah. ya se tuvieron que haber bajado cuidado Acá los tengo, aquí los tengo. Pero allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba estando arriba, dale los allá. acá. acá. acá. acá. acá. acá. Ah sí, pura piedra Sí, sí, vamos, vamos, azul atrás de ti. Azul, azul atrás de ti. on my Why are you going to stay at my house? Because I'm going to, to, to get a little dirty. I'm going to get it little dirty. I'm going to the a little dirty. I'm going to get a little dirty. a I'm a <risa> ah, pero vea se pasó te pasó el perdón, carro, carro marito que basura ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí. por bueno me devolví ya también estoy que muero perdón, perdón, perdón, ¡Ganamos porque lo ganamos! <risa> ¡Marica! La cagamos, teníamos que esperarlos. No, córrese de ahí, córrese de ahí, que un cohetazo lo, lo baja. Ahí tiene, ahí tiene buena vista. Se le subió, se le subió, se le subió por la Pero mire esa, no? esa mierda, men Mire esa mierda Mira donde tiró la granada y me pegó No marica es una basura este juego Bueno no juego más esta verga Por hoy no, y luego Reyes más tarde